¿Qué? Oh. ¿Aló? ¿Aló, aló, aló? Ah, sí, se está funcionando. ¿Qué tal, cabrón? Pensé que tenía el micrófono muteado, weón. ¿Cómo está todo el mundo este día sábado? Sábado 6 de junio. Oye, eh... Hoy día estoy de buen ánimo, sí, aunque tengo unas ojeras de mierda que me han acompañado toda la vida, toda mi existencia y creo que voy a morir con ellas. Eh, Pero ¿cómo han estado todos? Manu, Chris, Carol, Patrick, eh, Néstor, eh, Claudio Hernández, tenemos acá... Buena, buena, cabros. ¿Cómo va todo? In the house. El Pablito CBR dice: Buena, buena, pelado. ¿Cómo estás, amiguito? ¿Cómo va todo, Pablito? ¿Cómo va todo en casa? Tenemos al Yerko pelado, rico. ¡Muah! Un besazo allá, mi compadre Yerko. Sabrina Cabral, lo dije bien esta vez, eh, dice, hola a todos, saludos desde Miramar, Buenos Aires, Argentina, un besazo, Sabrina, espero que estés bien, espero que lo disfrutes también este directo y que nos vaya súper. Eh, les quiero hacer una infidencia, ¿Se, ¿se fijaron abajo? Que dice, último suscriptor, dice, PDI, Servicio Policial en Investigación. Les puedo decir que me pasé la media película, hermano. <risa> Estaba preparando, viendo los últimos detalles para las, algunas configuraciones. Porque lo que hice, hice unas modificaciones para las alertas. Cambié el sonido de los superchats para la gente que dona. También cambié para la gente que se suscribe. Cambié la musiquita que sale, la animación. Entonces estaba en eso. Y me di cuenta que la última persona que se suscribió hoy dice PDI Servicios Policial en Investigación. Dije, ¿What the fuck, nigga? ¿En qué cagada me metí, weón? Le dije, ¿por qué me sale esto? Y no cachaba, pues, weón. Hasta que me puse a revisar y, claro, weón, un suscriptor que tiene el nombre de esa weá. Y me pasé la media tele, perro. Me pasé la media tele, perro. No sé por qué. Pero, bueno. Tenemos a Claudio Hernández que dice, peladito, consulta. Bien, la primera consulta del día. Dice, tenemos... Eh... ¿Cómo fue tu experiencia al dar el examen para sacar la licencia de moto clase C? ¿Algún tips a considerar? Mi licencia yo creo que tuve una mmm, suerte. Una gran suerte para poder sacarla. Porque tuvieron factores que se, o sea, se, unieron los se alinearon los planetas. Y me pasó algo súper chistoso y a la vez anecdótico. El teórico es el teórico, eh, me fue mal la primera vez, eh, me fue mal y tuve que hacerlo la segunda vez y ya ahí ya me puse a estudiar full, la primera vez la verdad no había estudiado mucho y me fue mal y ya la segunda vez lo pasé, lo pasé al tiro lo primero que te puedo decir es estudiate eh, el examen, o sea estudiate las la respuestas que fue lo que hice yo, yo no me leí el libro completo pero sí me estudié las ciento y tantas preguntas que son, creo que son ciento y algo, ya no recuerdo. Pero me las aprendí, o sea, me aprendí la gran mayoría. Y al mismo tiempo, como te vaya aprendiendo las respuestas, eh, vais, vais, vas cachando, ¿para dónde va la micro? Pues bueno, aprendí mucho, aprendí señalización, aprendí lo sobre el eje de la calzada y muchas más la, la distancia, las velocidades máximas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo me aprendí esa weá de memoria, hermano, y... Es lo mejor que podía hacer, perro. Eh, luego de eso viene la psicomotriz. Creo que tiene otro nombre, pero yo lo único que me acuerdo es que creo que se llama psicomotriz. Y ahí ya depende netamente de ti. O sea, algún consejo. Creo que en esa parte no hay muchos consejos porque la psicomotriz ya es tu desempeño físico haciendo ciertas cosas. Como eh, tus reacciones también en a frenar, frenar y acelerar y todo esa shit. También la weá del. Porque tuve que hacer esa weá del puntito. De ir colocando así como en un puntito, hacer la weá como en el no sé cómo se llama esa maquinita, weón. Eh, ahí ya, pero, pero como les comento, eso ya es netamente físico y tus reacciones y toda esa cheta, Así que ahí creo que no hay mucho. No hay mucho donde poder ayudar. Y también en la parte médica, que ahí también donde te debes revisar la vista y el oído. Ahí yo creo que te podrías hacer un chequeo previo antes de ir para no fallar. Yo creo que ese podría ser el. Eh, el consejo que te podría dar y en la parte ya física, el manejo la prueba física, donde te tienes que subir una moto yo no lo di <ríe> no lo di, porque cuando fui a hacer la parte física o sea, cuando fui a manejar físicamente, estuve esperando ahí como dos horas y me llama la persona pues, me llama para allá toda la guaya y me dice su moto, le dije está afuera vamos para allá me dice y yo ya vamos me dice que no tienen un espacio físico Donde hacer las pruebas ¿Cachai? Así que no era como muy compatible Poder hacer, dar la prueba Así que me, Lo único que me hizo fue ¿Cuántos kilometrajes tiene tu moto? Lo no, primero me preguntó, ¿es tu moto? Le dije, sí, es mi moto eh, ¿Anda con el patrón o algo que le indique? Sí, le dije, acá lo tengo ¿Se lo muestro? Me dijo, no, no, no, solamente quiero saber Ya le dije eh, Después me dijo, ¿cuántos kilometrajes tiene la moto? Y le dije, no, 2000 Me dijo, ah Ahí andado harto, le dije sí, sí, sí. Ahí mientras uno estaba anotando toda la web y me dice mira sabes qué por esta ocasión te voy a tener que dejar pasar y no vaya a ser no vaya a dar la prueba de, <ríe> de manejo. Así que anda a retirar tu licencia, o sea anda a terminar de hacer el papeleo para retirar tu licencia. Y fue como, ok <ríe> y me fui pues, caché. Así que no no hice ese examen, no lo hice porque la municipalidad a la que fui no tenía el espacio eh, para poder realizarla como corresponde así que esa es mi historia después retiré mi licencia y a la vez, cachai y creo que hoy en día ya no es como antes que era, oye, eh, anda date una vuelta a la esquina, una vuelta a la manzana y volví, no, ahora creo que es distinto, creo que hay que hacer un circuito y sin bajar los pies y hacer freno de emergencia y todo shit. así que creo que las cosas hoy día están un poco más complicadas lo único que te puedo decir en ese caso es ojalá Ir a un lugar espacioso, con alguien que tenga licencia, que te pueda llevar a un, a un lugar y poder practicar. Ya sea un estacionamiento vacío, ya sea una cancha que esté pavimentada y esté vacía, pero siempre acompañado con alguien que tenga la licencia, porque si te y así nomás sin, sin papeles, por decir de alguna forma, te puede pillar carabinero y, o la policía y fuiste bueno, ¿cachai? Pablito dice, ¿y yo... Cuando hice mi examen, el instructor se fue en auto eh, con un muchacho que hizo la clase B y me dijo, síguenos. Y como a tres cuadras me hizo la seña que me fuera a la Muni. O sea, Pablito, mira, como te comento, hay muchas municipalidades que, como en el caso que tenía yo, que no tenían el espacio. Y normalmente lo único que hacían era, ya mira, te veían, que fuera a la esquina, volviera y, y chao. Y ese era el examen práctico, güey. Eh, pero hoy en día están siendo un poco más exigentes y están haciendo que, que, que hagan el circuito y toda la shit Y exigiendo algunas cosas, que por ejemplo para el examen práctico, ojo que para el examen práctico también te exigen cosas. Te exigen la vestimenta mínima, que es onda eh, zapatos que te cubran eh, los tobillos, eh, pantalón, eh, ropa que te cubra hasta la muñeca, eh, guantes... Casco, obviamente, y otras cosas más, creo. Ojo que, ojo que son, es la vestimenta mínima. Estoy hablando acá en Chile. Eh, es la vestimenta mínima que te, que te piden. De hecho, un carabinero te podría parar y si cacha más o menos de leyes te podría pasar un parte. Eh, esas son cosas que, que, que de repente uno, a uno se le va. ¿eh? Uno tiene que andar con guantes. Para eso nos podría ayudar... Eh, Fabricio Varela De protección legal para motociclista Pero parece que hoy día no está Parece que... Miguel Huerta dice ¿Qué tal la moto Lonsing LX300GS? La verdad no la conozco Hay un video estoy cachando acá En YouTube Bueno, el canal Es de e -moto marketing <ríe> Así que no sé si sea muy objetivo el video, wey, Ya que obviamente como es de una empresa, la empresa va a tratar de vender el... Venderte la moto a como de lugar. Ah, el qué padre, imbécil padre, soy, weón. Gracias, weón. Menos mal les pregunto Ya lo voy, lo voy a colocar de nuevo, pegaron, wey, porque me acabo de pegar una media vendida. Me Alexis y el saludo de... Uh, el bueno, Esta weá la voy, la voy a la... Que en Chile lo comercializa... Sí, la había me cagado, sorry, sorry, sorry, gigantita. sorry. la había cagado. Tenía el, el tenía el, el sonido del escritorio desactivado cuando me pegué la manza, vendía. Chino, acá, acá el loco nos dice que, eh, que la moto es china, que era lo que yo les comentaba recién. De, a, a, al bueno, aquí está. Y aquí también está con nosotros hoy día un hit. Me refiero a un gigante chino, Alonsin que en Chile lo comercializa el grupo Imoto también compromisos de fabricación eh, de motores, eh, scooters y también cilindradas medias entre las 650 y los 800 así que ahí firme los dos eh, fabricantes alemanes y chinos para fabricar un producto que aquí ustedes lo están viendo elogiado, mirado, aplaudido tengo mis dudas tengo mi duda al respecto Como les comenté delante, es como una mezcla de, de CBR 300 Con Benelli 300 Con la Kawasaki 300 bueno, Es como una mezcla de todas las motos bueno. Esa hueá no me gusta mucho Luciano en la cámara Bueno, eh, fue testigo Mira, si se fijan Les pues, iba le, le a mostrar con la mano, pero fíjense en esta parte Acá Cachai Fíjense en eso, le, le, es como un aire a la GPR, o sea, a la GPR, mira, la Benelli Benelli, Benelli TNT-300 ¿Cachai? Mira, fíjate, fíjate, fíjense en esa wea, Fíjense en esta parte de acá y veamos la parte de acá ¿Cachai? súper super, super igual Estaba grabando, estaba grabando, la gente se detenía a rememorar sus eh, pasados eh, motoqueros y también para dedicarle para bienes, elogios uh, a este diseño tan bien logrado. Fíjense que es una moto que sugiere lo que vemos a veces en el Superbike. Es una moto con un, un talante, una inspiración y un alma deportiva. Mm. <risa> mm. <risa> Escuchemos de nuevo esa parte. Entonces, disculpe que me ría, pero mm, creo que le puso mucho. Elogios uh, a este diseño tan bien logrado. Fíjense que es una moto que sugiere lo que vemos a veces en el Superbike. Es una moto con un, un talante, una inspiración y un alma deportiva. El carenado. Un alma deportiva. Ya. <risa> yeah. ...hecho con mucho cuidado, con mucha gracia, con mucho acierto, eh, lo comunica. Y se voy a salir a correr en esa moto. ¿Y qué tengo para correr? Tengo un motor 300. La cilindrada estrella. La cilindrada que está de moda, donde hoy día más... Eh, en eso tiene razón, en eso le encuentro toda la razón al hombre. Eh, encuentro que, la, que, que sí, la, la cilindrada 300 está siendo muy, muy, eh, ¿cómo se podría decir? Cotizada, ya que está como dentro de lo que uno normalmente exige a una motocicleta: ya sea velocidad final, ya sea las prestaciones, el, el valor de mantenciones no son tan alto. Eh, son más accesibles en eso en eso le encuentro bastante razonable lo bastante con este ah, motor si de... se fijaron que tiene nada de productos. usb ahí mm. allá abajito. cargador usb y en las cuales este sobresale y bastante con este motor de 300 que le da casi 30 caballos de fuerza un torque de 25 nm mm. que está en las 7000 vueltas eh, así que tampoco hay que ir a buscarlo allá como si fuera el motor GP. voy a tener de... Casi toda la fuerza bien cerquita Ahí del rango medio de las revoluciones Un poquito más arriba ¿Qué pasa con estos eh, casi 30 caballos de fuerza? Eh, son muy acertados eh, Están muy bien eh, dispuestos eh, Porque lo que hay que mover Miren ¿Qué estoy haciendo? <risa> casi 140 kilos Es decir, como Igual decía en una cita, Es una Igual en es Una moto esbelta, delgada de cuya anchura de 790 milímetros eh, otro de los aplausos de esta moto 16 litros 16 litros eh, que estaba mirando aquí cerca una estación de servicio Shell 770 pesos el litro de 93 octanos ¿saben qué significa eso? que con 12 luquitas un poquito más de 12 luquitas lo tengo lleno ¿qué pasa con esos eh, 16 litros del tanque lleno? oiga, le puedo ir Tranquilamente a Concepción. Me voy tranquilamente a la Serena. El precio final de esta moto es otro de los puntos Esa fuertes. 2.390.000 pesos. ¿Cuánto? El precio final de esta moto es otro de los puntos fuertes. Dos pesos. Para esta quincena de motos. Para lo que ofrece una, otra. Sin duda hay, hay motos que tienen millones 400, mayor potencia entre bueno. sus competidoras. Eh, pero tendría que mencionar a la Kawasaki. A la Ninja. A 200 ABS. No, no, no, no, no, no me vengáis con wea No, no, no, no, no, no. No no, no podéis comparar esta moto con la Kawasaki 400, hermano. No, creo que ya se me fue. Todo lo que habló ya no me lo creo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, amiguito. Chao. Chao. Chao. No, hermano, no. No. Chat, ahí, por favor, coloquen en el chat no, no. <ríe> no voy a comparar esa moto con la Kawasaki 400, hermano, weón. No, ni cagando. Ni cagando, bro. Sí. Pa arriba. Uh -huh. Cacharon que cambió la... ¡Ay! Cacharon que cambió la, la alerta. Oye, la Muriel. Se rajó con 2.500 pesos con un super chat, Niggi. Muchísimas gracias, Muriel, por siempre estar apañando acá en cada directo y ayudando con tus donaciones. De verdad, se agradece con todo el cocoroco. Eric Sánchez dice: Yo te aclaro tus dudas, weón. Es mala la moto, weón. Yo anduve en ella. Puta, weón. ¿Qué más podemos decir, puh, weón? Podríamos, uh, la wea, podríamos probarla, wea. sería la zorra wea, que iMoto nos prestara la moto <risa> Y le hiciéramos un test riding, right sería la zorra wea. Sería la zorra wea. Así que iMoto, aprovechando, podría, podría ayudarnos ¿eh? Podría ser sponsor también si quiere <risa> Es algo cara Néstor dice, en Maipú me pidieron todo Cacha, ya, acá tenemos a un, una persona que le solicitaron todo lo que les comenté hace un rato para, la, para dar la prueba práctica de motocicleta. Que era lo que les comenté yo, que era guantes, botas, eh, pantalón, o sea, un pantalón que te cubra hasta los tobillos, eh, eh, ropa que te cubra hasta la muñeca, y etc. Dice, en Maipú me pidieron todo, botas, guantes y ojalá el traje. Eh, yosa fue, fui con zapatilla y el día anterior llovió, así que me descarté con la lluvia Y me hicieron dar tres vueltas entre cuatro árboles sin bajar Sí, es como lo que te, te solicitan hacer en algunas partes Pero se dan cuenta que están solicitando botas Las botas tienen que ser de estas que te cubran eh, sobre el tobillo Los guantes, ojalá cabros comprense guantes decentes, no guantes de lana Que crean que me... o estos guantes de que si te caís se te hacen mierda Ojalá compre ese guante bueno, weón Porque créanme que no quieren caerse, weón Y caer con todos los dedos así hecho mierda, weón eh, Juan dice ¿El Sponsor tipo mages con la Africa twin Sí, una wea así, Pero yo creo que es muy difícil que a mí me sponsoren acá en Chile De hecho, he intentado buscar sponsors He mandado correo Para la aventura sureña No sé si le había comentado esto en algún directo eh, la aventura sureña Intenté buscar sponsors Y la gran mayoría me respondió de vuelta que no que no porque encontraban que yo no cumplía con algunas normativas para ellos otros decían que mi vocabulario no era el adecuado para la empresa otros decían que no simplemente otros decían que no no encontraban que pudieran tener algún beneficio e igual se entiende si total la empresa a la final lo único que quieren es plata igual se entiende cachai o sea eh, es difícil pero de repente igual es bueno apoyar a, a la gente y no lo digo por mí y lo digo en general pero bueno, así son las empresas. Al final voy a terminar montando mi propia empresa con mis propias motos y, y mis juegos de hacer. Sin mujer suelas, porque yo soy un, un hombre eh, que es de una sola mujer. <risa> Manuel dice: Y cuando tengáis la empresa, esas mismas que te rechazaron tu solicitud te van a andar buscando compa. Esa es la actitud, hermano. Eso es lo que vamos a hacer. Voy a formar mi propia empresa, shit nigga. <risa> Te imaginas, eh, weón? Pelao SA. <ríe> Oye, el Axel dice, "Yo igual llegué tarde, estaba viendo una película. Puta, tranquilo, más bro, tenemos un directo como, como para una hora más." Felipe Pinera dice, "Un amigo se compró la CF Moto NK 400 y el vendedor nos fijo que el motor lo fabrica Kawasaki. Y que el diseño lo realizaba Kiska, la compañía que le diseña los modelos AKTM. Además de freno eh, J Juan. Freno J Juan. No, discúlpame, no, no cacho. Esos frenos J Juan, la marca. Imagino que esa es la marca. No los cacho. Puede que esté hablando un sacrilegio de no conocerlos, pero. No los cacho. Eh, mmm, Saludos, hermanito. Saludos, Felipe. Qué cuático igual. O sea entiendo que muchos muchas empresas en general no solo de motos eh, trabajan con otras empresas que les fabrican las piezas y terminan eh, y terminan comprando esas piezas a esas empresas y ellos terminan armando el producto final y te, ahí hay convenios de por medio para las piezas más baratas y todas las shit. pero ojo que o sea estoy me la estoy jugando con lo que voy a decir güey a lo mejor puedo estar siendo muy ignorante, pero es mi forma de pensar. Eh, a lo mejor claramente puede que CF Moto le esté comprando las piezas a Kawasaki. Pero no necesariamente son las piezas con las que trabaja Kawasaki en sus motos Kawasaki. No sé si sí si me hago entender. ¿Cachai? Porque créeme que si Kawasaki le está haciendo las piezas y son las mismas piezas que tienen las Kawasaki. Las motos CF serían mucho más caras. Espero se entienda lo que yo trato de transmitirle a ustedes. ¿Cachai? Así que no sé si sea como tan bacán colocarse la medalla de que Kawasaki me hace las piezas, ¿cachai? O de que los modelos me lo hace KTM, ¿cachai? No sé. No sé. Eh, Jorge Darrell dice, claro, puede ser, como que compran el descarte de Kawasaki. No sé si el descarte, es como cuando vais a, a, o sea, a comprar pan, pan del día anterior. No no creo que sea así. No, no creo que sea así. Pero eh, si por ejemplo yo voy, yo CFMoto voy y le compro unas piezas a Kawasaki. Eh, obviamente Kawasaki me va a decir ya mira yo te vendo las piezas. Te vendo las piezas Kawasaki que valen tanta plata. Tú le vas a decir no mira... No quiero las Kawasaki, las que tú le conozcas a tu moto. Quiero las que eh, de menor gama. Las de Kawasaki, sí, pero son las de menor gama y son las más baratas. ¿Me cacháis? Por ahí, por ahí va mi comentario. Eh, Joche, dice, Pelado, busca el modelo CF Moto B2NK. Ya, lo vamos a buscar al, al toque, mi rey. Dice... Eh, es el supuesto modelo que sacarán con KTM, ¿ya? Sí, lo vamos a buscar el toque, de mi rey. Lo vamos, lo vamos a revisar. Sí, que la busques, la voy a buscar, bro. Acá tenemos al Néstor, Néstor dice, la NS y la RS es el mismo, cambia el diseño, lo mismo que la R3 o la MT. Sí, sí, pues sí, sí creo que cambia solamente un par de cositas. Pero en el sentido un poco más técnico, pues bueno, en el sentido de eh, repuesto, como es... Eh, en el sentido de, no sé, suspensión, como es. Yo creo que por ahí va más la pregunta. Eh, nest, nest, nest, ah, Nestitor. Busquemos la moto que dicen los cabros. Denme un segundito. La vamos a ver en YouTube para ver un video. Para no estar ahí buscando y leyendo una mierda que. que. que no fome, una pues no, wea fome. Ya no, no es un video, pero acá está la info. Dice CF Moto. Puta, tengo puesta la pantalla, sí. CF Moto 1000, afinando la primera gran deportiva china. Tiene pinta de de de monstruosa, así como que aquí vengo yo. Me gustó mucho. ¿Se puede agrandar esta imagen? Copiar. A ver, vamos a Conchito madre, no me copió la imagen, güey. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ahora, copiar dirección de la imagen me gustó harto el front y es como novedoso similar a ktm tiene como un aire a la ktm pero tiene como su toque personal no pierde como la línea cf moto si la comparamos con la otra cf moto es bastante similar el estanque el tipo la forma del estanque que es como levantado como tirado para adelante sí sí sí sí sí se ve bastante bonita la verdad les voy a ser franco tiene cubre cárter mm, está interesante el modelo está bonito el, el, el cómo se llama el el asiento está bastante interesante el modelo del asiento está, está bastante interesante que es como si se fijan ahí está como cortado y tiene una línea por el medio Vaya a saber uno o si sea, al final finales termina siendo cómodo el asiento. No, no sé, pero se ve bastante interesante el diseño. Eh, tiene, es mono... ¿Cómo se llama esta parte? Al parecer es mono... No me acuerdo el nombre, bueno. No sé por qué, puta, ¿tendrá más fotos? Creo que es la única foto que hay, ¿o no? Restablece. A ver. Dice... La conocida firma China tiene una estrecha colaboración con KTM. Presentó hace año y medio su CF Moto V2NK Concept. Una moto diseñada con. Una moto diseñada en el centro de diseño Kiska. Cerca de eh, bla bla bla. Donde también proyectan la KTM y la Husqvarna Cúbico. Promete, promete. ¡Uh, qué linda la cola, weón! dice en la B2Nk el, radiado, el radiador estaba situado bajo el colín. ¿Cómo eso? El radiador bajo el colín. Es como, o sea, es como extraño, es como extraño. Eh, como en aquellas Benelli Tornado, dice. Aquí ah, raro, bueno. o sea, discúlpenme, bobo, ustedes saben que yo no, yo soy nube en muchas cosas, o sea. Yo, yo, porque sea youtuber y todo esa shit, Eso no significa de que sepa todo güey. Pero primera vez que veo Que un modelo Tiene el radiador en el colín Me sorprendí, la verdad, para serle franco Por lo visto ni siquiera la cilindrada Correspondería a un motor KTM Actual y se habla de 999 centímetros cúbicos Para la que sería eh, La moto de mayor cilindrada Del fabricante chino, o sea de CF moto ¿Mm? Esta moto... Esta CF Moto 1000 sí si se ofrece a un precio competitivo podría abrirle la puerta de otros mercados. Sí, pues lo que les comentaba yo recién, pues bueno, que si que si esta moto la llegan a sacar la de Luca, la CF, la CF Moto 1000, eh, si tiene un precio ya digamos eh, que pudiese ser como más accesible para el mundo para la gente podría competir fuertemente con una C cbr 1000 con una con una r1 wean. pero obviamente hay que ver el, el desempeño de la moto también pues, aparte que es naked, es naked, es naked. no es deportiva entonces es muy probable que obviamente no llegue a la velocidad final de una cbr 1000 o de una r1 es muy probable muy, muy probable. Pero bueno, creo que, creo que sí. Creo que podría ser una fuerte competencia, weón. Bueno. Ojalá, weón. Bueno. Así que me. Lo no sé, me llamó bastante la atención. Me gustó mucho el colín Me gustó mucho el, su asiento y el diseño. Está bastante interesante. Eso es lo que me gusta de CF Moto, weón. Bueno. Creo que tiene diseño. Creo que tiene diseño muy bueno. Creo que la parte de diseño, la parte visual de las motos son llamativas. Son súper, súper, súper llamativas. Eh, ¿Qué tenemos acá? Está el estu... Mono... Esa weá, gracias, coche. Mono basculante. Gracias, coche. Al parecer es mono basculante la moto. Gracias, Joche. Muchas gracias. <coughs> eh, me, me gustan las motos con mono basculante, weón. O sea, por un lado, obviamente se tiene que ver el basculante. Pero cuando la vis por el otro lado, es como, oh shit, Nicky. La mea moto, weón. <ríe> se ven bacanes. Una vez, una vez, una vez, hace tiempo atrás, creo que andaba con algunos de los nude bikers. Vimos una. Eh, Benelli 302R, creo que era el modelo, sí. Eh. Que tenía monovasculante, la habían modificado, la dejaron con monovasculante. Y se veía bonita la moto, se veía bonita. Tiraba así una pinta muy muy muy buena, weón. Tiraba muy buena pinta la moto. Eh, Claudio dice, y lo otro, en Argentina creo que CF Moto lanzaba este año una Racing. Bien interesante. Ah, creo que tenemos algunas personas acá en Argentina que nos están viendo. Andaba por ahí la Sabrina y andaba otro cabro más. No sé si ellos tendrán más información sobre eso Ya que viven allá Nos podrían ayudar Pues te dice Oye, pelado ¿Qué pasó al final con el recall? Con el recall O cómo se llame eh, De la CBR y la CB300 Uh, muy buena pregunta, desgraciado En lo personal A mí no me tocaba recall Yo no estaba dentro de los números de chasis Que correspondían para recall Mi moto se salvó en ese sentido pero sí, estoy metido en el grupo de motos de la CBR y algunas personas que, que le hicieron el recall no he sabido de ninguna que tengan así como problemas, ¿cachai? O sea, lo que hicieron fue entregar la moto, eh, se la entregaban al otro día o, o dos días después y les eh, era todo gratis, porque obviamente los recalls son gratis. La, por lo menos los que yo conozco He sabido que como, como son fallas de fábrica La empresa se tiene que hacer cargo de esas fallas Y arreglarlas, así que son gratuitas ¿cachai? Pero no he sabido tampoco de, de algún accidente que haya pasado por Porque la moto salió mala Y toda la cheta, o sea los recalls Son netamente para cambiar Las piezas necesarias O arreglar lo que haya que arreglar Y evitar algún accidente En este caso no se ha sabido de algún accidente tampoco eh, Con respecto A la falla que venía Creo que era la, alguna una pieza en la caja de cambio. Entonces era algo que, que se cambiaba y fue. Por lo menos lo, la, la gente que con la que yo he hablado eso, al respecto no han tenido problemas con las motos con sus motocicletas. Y, ha sido, y fue bastante expedito. Había que pedir ahora obviamente en el concesionario de, que a ti te quedara más cerca o de, que te sirviera más. Y te la entregaban máximo a los dos días la moto. No era un trámite tampoco que fuese muy... Largo que te tuviera la moto dos semanas Y toda la shit Yo por lo menos me salvé, gracias a Dios George dice Anda para atrás para ventilar <ríe> Por el ventilador, o sea por el radiador Atrás, pues weón <ríe> como, como tiene el radiador Atrás, tiene que andar, tiene, viene con reversa Creo la moto Para pa poder ventilar la moto, no, me imagino que debe tener Me imagino yo que debe tener alguna entrada. Sí, porque... A ver, puta, yo le apunto con el dedo. Soy imbécil, weón. Acá atrás se ve algo. Me imagino que yo que ese debe ser el radiador, weón. El que se ve ahí atrás. Pero tampoco no se ve una entrada de aire, weón. Así como para que circule por ahí. Qué rara la weá, weón. No, ya no me voy a truquear porque ya la verdad pasa a ser especulaciones y tampoco no quiero no quiero caer en eso, eh, para no quiero caer en la desinformación. No cacho, la verdad no sé. Pero es raro que tenga así el radiador en la cola de la moto. Disculpenme un segundo que me están hablando harto. Me están hablando por WhatsApp. El... Joche, me habla, me dice... Ah, buena, buena, buena, buena. Buena, joche, te zumbaste. Te zumbaste, hermano. Me mandó un video, Joche. Que habla de los modelos que va a sacar la CF Moto. Ya. Esta.. O sea, o sea, yo la veo y se me asimila mucho a la, a la CB, a la CB300, a la CB1000, a la Neo, Neo Cafe Racer que sacaron hace el año pasado, creo que fue. Sí. Tiene como un aire. Tiene como un aire la moto. Meo tanque, weón, la cagó Meo monstruo Parece que este también tiene el radiador atrás ¿O no? No me puede gustar Perro, no me pueden gustar las motos cuando tienen... Cuando tienen esta weá, hermano la encuentro tan fea, weón Esta weá, el Tapabarro abajo en la rueda, weón Así como en el, en el Esa weá, weón Se me olvida siempre el nombre Joche me lo dijo recién, se me olvidó de nuevo Pero aquí abajo, no me puede gustar cuando tienen La weá ahí, weón Encuentro feo, weón Qué bonita la cola, weón Qué bonita la cola, el diseño del, de la luz trasera está muy, muy, muy bonito. Es, es armonioso. Se ve, se ve bonito, weón. Ojo, el asiento del eh, copiloto, weón. De tu pareja, o sea, de, de la mochila, weón. Acá, colocáis a, a tu mina y si tu mina o tu pareja es eh, media... Ya tú sabes. Tiene lo suyo, hermano. En este asiento lo va a pasar mal. Te digo al toque, weón. Está bonita la moto, está bonita, pero me hace mucho. Me recuerda mucho a la, a la CB1000. ¿Qué dice? <risa> La Sabrina, dice, media gorda, dice lo pelado. <risa> no, no lo decía por gordita, ni rellenita. Lo decía por culona. ¿Cachai? Por culona lo decía, no lo decía por rellenita, me lo decía por culona. Ah, eso de los Mira esa weá, weón. O sea, mira, tenéis todo esto que es la cola, que para esa weá mejor, o sea, si, si me preguntáis a mí, para eso mejor le colocáis un monoplaza y una moto sola. O sea, de una sola persona Pero imagínate Imagínate tu pareja Tu mujer ahí eh, Que sea Culona, güey Es que no sé cómo decirlo de una manera que no suene feo Imagínate en ese asiento, hermano Lo va a pasar mal Lo va a pasar mal porque va a ir incómoda A eso voy, no sean mal pensados No traten de transversar lo que les trato de decir De verdad, se va, lo, lo va a pasar mal Imagínate que hay asientos Que son incluso más anchos y también se van incómodas. Imagínate en esa weá que con suerte le va a caer. O sea, estoy hablando de una, de una mujer voluptuosa de atrás. Eh, ahí, ahí sonó mejor. Con suerte le va a caer uno, un cachete, weón. No, no sé. Encuentro que es muy pequeño el, el, el asiento. Alguien con la gozadera muy grande <risas> termina con los cachetes raspando la rueda. Oh, señor, con la que salen, weón. El ya está cagado a la risa, el Manuel está cagado a la risa, dice. Eh, el manu dice nada, ahí los cachetes quedan fuera pues pelados. Sí, por mano, quedan afuera, incómodo, incómodo. De hecho, yo creo que muchas de las personas que tienen moto y tienen pareja, y a la pareja le gusta andar en moto, se fijan en eso, se fijan en cómo es el asiento trasero, porque.. Es fome, es fome ir en moto, weón, y que te vayan pegando en el casco. que, que Oye, me duele el culo, quiero parar. <risa> es fome. <risa> Así que que levante la mano ahí el que el que me, el que que está conmigo, el que le ha pasado. El Néstor dice: exacto, peladito, viste, hermano. Eh, la agarradera del pasajero las tiene debajo del asiento de la Kawasaki 300. Gracias, Néstor, por confirmarme. Alexander dice, eh, pero es más incómodo que la chucha esos agarres. La Pulsar RS200 los tiene y créeme que es mejor ir afirmado del piloto. Si me preguntan a mí en lo personal, siempre les voy a recomendar que lo mejor que pueden hacer es ir agarrados al piloto. Pero de la forma correcta, no de la forma incorrecta. ¿Qué quiere decir esto? O ¿Sabéis es que le podría hacer un video con esta weá, weón? No sé si decírselo ahora o hago un video. <ríe> Qué con la duda. Pero ¿da, da para un video completo esa weá, eh? les digo al tiro. Oh, Alexander, ¿me encendiste la ampolleta? Te digo al toque. El Claudio está cagado a la risa, weón. El Claudio le ha pasado. Al Claudio le ha pasado que le vayan pegando en el casco. Oye, me duele el culo, para un rato. <ríe> Oh, señor, ¿qué me mandó el coche? Me mandó unas fotitos de unas motiwis. C CF Moto, como que se empeña en colocarle el tapabarro atrás, weón, en la rueda, weón, que fome. Weón. No, fue fea la weón. El Brenta cagado cagaba la risa, el George, haz videos, haz videos, sí, viste? Haz videos, haz videos, dicen. Eh, Néstor dice: Oye, te mandé fotos de la Benelli 300 Modificar al WhatsApp. Ah, buena, la que les comenté recién. A ver, las que le comenté recién. Que tenía. Buena, choro. La hiciste, hermano, la hiciste. La moto que les comenté yo recién. La... Déjame descargar las fotos que, como tengo el WhatsApp. No, lo tengo como aplicación. Descargar. Lo tengo como agregado. Entonces no se ven bien las fotos. Se ve muy chiquitita, y ahora sí. Esperenme, denme un segundito, denme un segundito, por favor, de un segundito, por favor. Puta, ¿dónde las descargué la weas? Buena. Buena. Acá está. Puta, así que estoy hasta las. Hasta las pelotas, weón. Con... De estar con un puro monitor porque me cuesta. Hacer los cambios de pantalla al escritorio, ya. Miren, esta es la moto que les comenté. Andaba, andaba contigo Néstor también ese día, ahora que recuerdo bien. Acá le hicieron la modificación, pues bueno. Le cortaron... otra vez se me olvidó el nombre, bueno. coche ¿cómo era el nombre que me dijiste? Se me olvidó. Pero bueno, la modificaron y la dejaron así. La encuentro, pero hermosa. Le dieron un toque totalmente distinto a la moto, hermano. Yo creo que si lo hubiesen hecho así desde un principio, yo creo que a la moto le iría mucho mejor. Mucho, mucho, mucho mejor. Me encuentro que se ve bonita. No pierde su estética. Le da un toque, pero. Ulala. Uh, la. Sí, igual. Miguel Huerta dice. Pero lo bueno que cuenta con dos tipos de manejo, deportivo y económico. Además vienen con ABS en ambas ruedas la CF moto. Es que eso es lo otro, hermano. Eso es lo otro. Eh, hay un tema, hay un tema súper importante en las motos tradicionales, marcas tradicionales, ya sea Yamaha, ya sea Honda, ya sea Suzuki, ya sea Kawasaki, eh, que claro, les colocan ABS y, y esas motos normalmente al colocarle ABS, dependiendo del modelo, les puede subir 600 mil pesos, 800 mil pesos, solo por el hecho de colocarle ABS. ya. Y en algunas ocasiones no necesariamente son los mejores ABS que hay. ¿Cachai? Entonces, a veces encuentro que el precio no justifica mucho los ABS que traen. ¿Ya? Entonces, con el comentario de Miguel, que habla sobre la CF Moto que también trae en ABS, eh, muchas veces estas motos, que no son de las marcas regulares, Traen ABS que muchas veces son los mismos que traen estas marcas normales como Honda y toda la shit Y son mucho más baratas ¿Cachai? Entonces, cuando te llega una moto así Uno empieza uno ya empieza como a mirar para el lado y decir Oye, mira, ¿sabéis qué? Esta moto es buena, no es mala, tiene buenas prestaciones Y además eh... well, Puta, se me fue la palabra y además tiene buena postventa, tiene repuestos, ¿cachai? Porque hay una cosa súper importante: las motos tradicionales, Honda, Kawasaki y todo eso, eh, muchas veces no tienen repuestos en, su, en sus tiendas, weón. Y tienen que mandarlas a importar. O en su defecto, si tenéis mucha suerte, las tienen en una bodega. Y te las traen en cuatro días. Las motos que no son tan. Eh, conocida, por ejemplo CF Moto, O no son tan compradas Muchas veces tienen los repuestos en las mismas tiendas Tienen más repuestos, tienen mejor postventa Los repuestos te llegan más rápido, son más baratos Entonces de repente uno ya empieza A mirar para el lado Y yo creo que la, las motos tradicionales Deberían empezar a ver eso Deberían empezar a ver eso Deberían aprenderle un poco a las motos que son eh, O sea, las marcas que son No tan tradicionales Y bueno, yo creo que a un punto Bastante a trabajar bastante porque bueno yo cuando voy a, a onda a comprar la otra vez fui a, a comprar el bueno la otra vez hace un tiempo ya atrás el filtro de aire me llevaba me llegaban cuatro días un filtro de aire pues, bueno ya te creo el carenado te creo el carenado pero un filtro de aire que son mantenciones básicas no las tienen ahí las bujías tampoco las tenían ahí Tuve que rebuscármela en otra tienda Para poder encontrarlo así físicamente Y no tener que esperar los cuatro días Una bujía ¿Cachai? Entonces esas weas que son repuestos rápidos Deberían tenerlos siempre ahí ¿Cachai? Son weas rápidas Una piola de embriague entonces esas weas No tenés que estar esperando cuatro días Por una piola de embriague ¿Cachai? Embrague, perdón Embrague, embrague No, no me vayan a, a... ¡Oh! Dijo embriague ¡Oh! Weón. No, embrague Perdón, perdón Nos faltan los... Los lo que se la echan Porque uno se equivoca un poco tenemos al nico UC, dice buena pelado ¿Qué intercomunicador ocupas y te sirve para la gopro eh, no el intercomunicador que bueno que he utilizado ya no lo ocupo porque se me perdió el Mira, le explico el intercomunicador hay, hay algunos intercomunicadores que tienen un cable especial no recuerdo el modelo pero no es como los convencionales no es micro usb no es usb no es... bueno, y es súper difícil de encontrar y a mí se me perdió ese cable, lo busqué por cielo, mar y tierra, no lo encontré, ninguna parte lo tienen Y a las finales dejé de usar el intercomunicador por lo mismo, porque se me perdió ese cable Y ahora no pude cargar más el intercomunicador y fuiste bueno Era un intercomunicador chino, déjame, déjame buscarlo, déjame buscarlo, tiene que estar por acá Para que lo vean, porque no es malo y es barato lo único malo que tiene, y lo único malo que puedo decir de ese intercomunicador, es eso, el cable. Intercomunicador. Intercomunicador Moto. Acá está. Aquí está, manigui, está, manigui. Es este. se llama Fritcon, no sé cómo se pronuncia la web, pero acá está. Este es el que usaba yo. Y bueno, nada que decir. Eh, la potencia que tiene para escuchar música está bastante bien. La batería duraba bastante. A mí me duraba, por ejemplo, en el trabajo, me demoro 40 minutos de ida, 40 minutos de vuelta pónele una hora y media diaria, durante cuatro días. Entonces, eso me duraba más o menos la batería. Eso más o menos me duraba la batería. Eh, <coughs> se cargaba rápido, aunque eso depende mucho de con qué lo estáis cargando. Viene con esos accesorios. Y se escuchaba bien cuando me llamaban por teléfono. Esa es otra cosa súper importante. Y no es tan caro. Pero como les comento, el cable... El cable es distinto a los demás No sé si acá se ve Creo que no A ver, veamos si abajo tiene más fotos Es que no sé cómo se llama el cable Pero tiene ese problema Que el cable no, no es fácil de encontrar La entrada Entonces si se te pierde el cable O se, se te echa a perder pff, Cagaste Y yo creo que Esa guay igual uno la tiene que ver pua. O sea, al momento de comprarte algo Igual tenéis que verlo porque, por ejemplo, es como un cargador de celular. pues bueno. Si se te pierde el cable, puta no, no te vaya a comprar otro celular porque se te perdió el cable. O porque el cable se rompió, pues bueno. te compras el puro cable. ¿Pero qué pasa si no encontráis el cable? Si no está el cable en ningún otro lado. Cagaste, pues po, bueno. mm, Por si acaso, si a alguien igual le gustó, si alguien lo quiere comprar, se los voy a dejar en la descripción del video. Porque como les digo, no es mal... Eh, no es eh, malo El intercomunicador que le acabo de mostrar No es malo, para nada Pero Esa es la wea El cable El puto cable Que si caga el cable, caga todo Les voy a dejar de todas maneras en la descripción El, el link directo para que lo puedan ir a comprar Si es que lo quieren comprar Porque de hecho tiene, tenía oferta Tenía oferta creo Porque yo cuando lo compré, lo compré solo A ver ya. Si compráis uno, si compráis uno, te sale 34 lucas. Yo, cuando lo compré hace como un año y algo, me salió 45 lucas. O sea, bajó. Y si compráis los dos, te salen 65 lucas. Y, no, y les recomiendo, o sea, si yo tengo pareja, les recomiendo que compren dos intercomunicadores. Bueno. Sobre todo si hacen viajes largos. Se los recomiendo. Se los recomiendo, se los recomiendo. No están tan caros. Están dentro de un, del precio, creo yo. Como lo mínimo que se puede gastar para tener un, un buen nivel. Néstor, acá el Néstor eh, me verifica. 300 lucas cada disco de freno, hermano. Cáchate esa. O sea, cada disco de freno te sale 300 lucas. O sea, son 600 lucas para cambiar el par. Es demasiado. Demasiado encuentro yo. Y acá un consejo, cabrón. Acá un consejo. Eh, si tú compras pastillas de freno chinas, de estas baratas, lo único que haces a tu moto es hacerle un daño. ¿Por qué? Uno, no, no utilizas el 100% de la capacidad del freno que tiene tu moto. Y dos, lo otro que desgastas de manera innecesaria el disco de freno de tu moto. ¿Y qué te va a terminar haciendo eso? ¿Que te pase lo que le pasó al Néstor? Bueno, el Néstor, su moto ya, ya tiene tiempo. Pero te va a pasar, a lo, a lo que me refiero, que le va, te va a pasar lo mismo que el Néstor, que va a tener que gastar 600 lucas en comprar unos discos de freno nuevos. De manera anticipada. A lo mejor tú podrías comprar tu disco de freno a los 3 años, a los 4 años. Pero si tú te estás ahorrando plata en comprar unas pastillas de freno de 3, de 3 lucas... Esos tres años de disco de freno no te van a durar, ¿cachai? Los vas a tener que cambiar al año, a los dos años, ¿cachai? Y eso es plata, hermano. Es mejor comprarte unas pastillas de freno buenas que te sirvan para utilizar el 100% de la capacidad del frenado de tu moto. Y así también eh, cuidas el disco de freno, hermano. Un consejo, cabrón. Un coberan... Hermano dice, yo usé ese mismo Es bueno, dice hermano, viste No solo yo encontré que es bueno el intercomunicador Es bueno el intercomunicador, barato y bueno Pero como les comento, el cable de mierda es lo único, hermano Ojalá tener la posibilidad de comunicarme con la empresa Y decirle que ya descontinúen ese cable Y le coloquen un cable más universal Sena Ah, este, la, es que la marca Sena, hermano me Estamos hablando de Next Level El intercomunicador es pues bueno eh, tiene un dispositivo que se acopla A la GoPro Hero 4 Y es el que se usa en Es el que usa el Weón de Moto Mundi Sí, sí, sí, sí, sí, sí, lo cacho, lo cacho Pero estamos hablando de palabra O sea, estamos hablando de gama alta Estamos hablando de gama alta Ahí, con intercomunicadores Son carísimos, son carísimos Y en ocasiones creo yo Que un intercomunicador No sé si de para gastar tanto dinero en un intercomunicador. A no ser que sean intercomunicadores que te den un agregado. Por ejemplo, no me acuerdo la marca. Pero hay unos intercomunicadores. Que es intercomunicador y cámara. ¿Cachai? Entonces, ahí estás hablando de otra cosa. No sé si... Espero haberme hecho entender. Así que, pero hay weas es que de repente uno dice, weón, ya es Sina, ya es bacán, es a prueba de agua. Esto, esto, otro. La batería dura esto. Ya, pero si lo comparo con otro que vale la mitad, me entrega exactamente lo mismo. ¿Cachai? Entonces de repente, y muchas veces pasa que termináis pagando solo la marca. Eh, Felipe dice, pelado, el cable del intercomunicador lo encuentras en AliExpress. Así, eh, auricular, free con accesorio. A ver. A ver, hermano. Mira. Si... Si lo encuentro. Si lo encuentro, no tengo nada para regalarte, pero te aplaudo. <risa> A ver si está. Estoy colocando lo que me, lo que me dijiste tú, ¿ah? ¿eh? ¡Sí está! ¡Oh! Conchitumare. Oh, perdón, perdón. Hay gente sensible que no le gusta que diga garabatas. Eh, aquí está. Po. Hermano. Gracias. Voy a comprar como tres cables de una, weón, para que no se me echen a perder. Los voy a agregar a favorito. Ah, tengo que iniciar sesión. Ya pico. Pero ya ya tengo la pestaña abierta. Gracias, hermano. No sabía, y soy súper sincero, no tenía idea que vendían el cable en Aliexpress. Acá en Chile lo busqué por todo, o sea, una expresión, lo busqué por todo Chile. Lo busqué por varios lados, llamaba preguntando y no, nada, nada. Tengo varios test drive guardados ahí wean, pendientes de hacer. El primero que voy a hacer, hermano, y eso lo tengo, pero tengo que hablar con el Jorgito, Con mi Jorjito, le mando un besazo. Eh, tengo que hablar con mi Jorjito, pues, wean, para hacerle el test drive a la CBR1000. Ahí la dejo, ya se lo he comentado hartas veces a ustedes, pero la primera que se viene va a ser la CBR1000, hermano. Tenemos al Nico UC, dice... Y con ese intercomunicador, mi pareja puede escuchar música y lo que yo voy diciendo al mismo tiempo. Gracias por aclarar las dudas, pelado. Ah, no, creo que no. Creo que no. O es una o es la otra. No estoy 100% seguro. Habría que revisar, habría que revisar, hermano. Lo que sí sé que podéis conversar y toda la shit. Pero no sé si podía escuchar música y al mismo tiempo conversar con el pasajero. Porque yo no alcancé a comprar el segundo, ni tampoco alcancé a... a ¿Cómo se llama esta weá? A poder eh, usarlo, ¿cachai? <risa> Entonces, ¿hay algo? Es, habría que verlo. Voy a ver si me puedo conseguir otra persona que tenga el mismo. Creo que el Coque también lo tenía. Ya Coque. hagamos un pacto. Me prestáis la CBR1000 y me prestáis tu intercomunicador. Me acuerdo que tú también tenías el mismo. Acá está el coque, pues, dice, ya... ya te... <risa> date por avisado, dice, estoy, estoy mirando, amigo. <risa> Estamos clarísimos en eso, mi pana. Artesano, dice, pelado, tengo una Daytona full equipo y accesorios. Eh, pasando esto, hágale un video, bro. Eh, los canales que muestran Motos R tienen más visitas. Sí, estoy clarísimo de eso, clarísimo. A, a la gente... A la gente le gusta mucho las motos R o las RR que llaman mucho la atención de por sí el diseño, por estética, por sonido, por velocidad final, que es lo que el 95% de las personas es lo que busca, la velocidad. Entonces por eso, por eso yo creo que llaman mucho, mucho, mucho la atención las motos RR o las R. Así que sí, es verdad. Llaman mucho la atención. Pero también la otra llaman, o sea, cuando uno se empieza a interiorizar en estos de las motos y empieza ahí a, a darle que me empieza a gustar esto, que me gusta esto otro, que empieza a mancharte las manos haciendo las mantenciones. Uno empieza ahí como a tomarle otro peso al tema de las motos y dice, oye, las naked también son bacanes. ¿Por qué no tenéis que desarmarla entera para poder cambiarle el aceite? ¿me, me, o sea, <risa> yo extraño mucho mi CB190 Porque para cambiarle la bujía no tenía que hacer nada Porque para cambiarle el aceite no tenía que hacer nada O sea, era destapar y chao, ¿cachai? Ahora no, tengo que... O sea, ahora sí, se, la, la CBR tiene también sus mañitas, ¿cachai? Y si quisiera hacer la mantención rápida Podría hacer sin desmontar desmontar partes, pero no es lo recomendable. Hay que destapar para sacar el filtro ¿cachai? y toda la weá. Entonces, por ese lado, he hecho mucho de menos también la CB190. Para cambiarle la bujía, tuve que huellar un kilo. Tuve que pedir ayuda a un amigo que me ayudara también. Al Cevita caguay que le mando un fuerte abrazo. No sé si está viendo esto, pero un fuerte abrazo, hermano. Gracias por ayudarme sabe Y es complicado, complicado. <risa> Por decir de alguna manera, rapidito Buena Pablito Pablito se rajó con 2500 pesos Donando para el canal Que dice un, un granito de arena apoyando al canal Peladito, muchísimas gracias hermano Muchísimas gracias por apoyar al canal Con esos 2500 pesos perro De verdad se agradece desde el Cocoroco -co -co. Oye, Felipe Pineda Se rajó con 5 lucas, todavía no sale la, la alerta ¿Por qué todavía no sale la alerta? No me ha llegado. O sea, lo veo acá, pero no me ha llegado la alerta. Vamos a esperar. Nos vamos a quedar callados en media hora hasta que llegue la alerta. <ríe> no, qué raro, puta. ¿Por qué? no? Lo... Ahí está. Uh. Esta la vamos a vacilar más. Gracias, Felipe Pineda, por esos 5 mil pesos, hermano. Te rajaste, hermano. Muchísimas gracias por eh, apoyar al canal de esta manera. De verdad te lo agradezco de todo corazón a toda la gente que ha apoyado de tan, tanto monetariamente como también acá apañando con el, con el directo, viéndolo, comentando, conversando, apoyando lo que estoy hablando, dando sus su, su pensamientos, todo, todo. Muchísimas gracias a todos en general. Pero más a ti, Francisco Pineda, por las mil pesos. <risas> Dice en su super chat, apenas pase la cuarentena, tienes una Suzuki GSXS750-2020 para que le hagas un video. Saludos. ¿Cómo quedaste? <tose> Aparte que me dio plata, me está ofreciendo la moto. <tose> gracias Filipito, gracias Filipito, yeah, gracias hermano. de verdad, se agradece. Eh, creo que no hay excusa saliendo de la cuarentena para no hacer videos. Así que se nos viene, se nos viene. Uy, se viene una temporada, más o menos parece eh, 2020, ¿ah? ¿eh? Sí, hermano, cualquier moto para test drive hermano. Tenemos moto pa para cagarnos de la risa mucho rato. Así que somos pues cabrón. Les quiero agradecer, bueno, ya lo hice, pero les quiero agradecer a cada una de las personas que hoy donó. Tenemos a la Muriel, tenemos al Pablo, tenemos al Felipe y a toda la gente que donó los directos anteriores también les agradezco de todo corazón el apoyo monetario porque a mí me ayuda muchísimo para seguir mejorando el canal y pagar las cosas que ya pagué para arreglar el canal <ríe> porque hay varias cosas que ya compré pero esto me sirve para solventar un poco también muchísimas gracias, de verdad se los agradezco y también agradecerle a todas las personas que estuvieron en el directo de hoy las personas que nos estuvieron viendo un saludo para todos, para todos, para todos, para todos todos por igual, de verdad muchísimas gracias a los que están eh, casi siempre también. Eh, hay varios que están siempre apañando desde cero. Eh, así que muchísimas gracias, cabros. Esperemos que acabe pronto esta eh, cuarentena y podamos disfrutar de nuestras motocicletas, de nuestro viento, de nuestro, de esos olores hermosos que podemos apreciar cuando vamos andando en nuestras motocicletas. Un fuerte abrazo, un fuerte saludo a todos. Eh, cuídense, protéjanse. Lávense las manitos, ocupen sus mascarillas, que es lo más esencial. Créanme que el tema del COVID es peligroso. algunos les da bien, algunos les da asintomático. Algunos están al borde de la muerte. No es un juego, cabrón. Cuídense mucho, de verdad. Los quiero. Nos vemos muy, muy, muy pronto. Chao, chao, chao.